Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Alison Vera. Cuéntame, ¿qué edad tienes, niña? 15. ¿Cuál fue la enfermedad que te diagnosticaron los médicos? El lupus. ¿Qué tiempo tuviste con esta enfermedad? Ya voy para un año. Cuénteme, ¿cuántas dosis llevas ahora de moringa? Mi niña lleva ya 10 dosis de moringa. ¿Cuál fue las primeras reacciones que tuvo la niña cuando empezamos el tratamiento médico? La primera reacción que me le dio a mí me fue un malestar, me la golpeó demasiado el cuerpo. Pero gracias a Dios mi hija se fue levantando poco a poco. Y tengo fe que la moringa me la tiene así como la tiene ahorita. Cuénteme, ¿cuántas dosis de células madre lleva la señorita? Tres de pusiera. ¿Hasta ahora cómo se me ha sentido con las diez inyecciones de moringa? Las dos súper bien. ¿Está muy fe, recuperada? bien recuperada. ¿Ya? ¿Qué le han dicho los doctores donde le estaban tratando... En el hospital militar, en ya. la ciudad de Quito. Yo a mi hija la llevé a controles, cada dos meses la llevo y ahora me toca en septiembre llevarla a control. Y los doctores me le sacan los exámenes que está muy bien y que está avanzando muy rápido la enfermedad, o sea, estamos bien con la, la medicina de ella. Y me dicen que le, le siga dando las medicinas. Pues la verdad que yo siempre estoy con la moringa. O bueno, sea, ha medicina. dejado de suministrarle la medicina química. Sí, le dejó de dar la medicina química. ¿A las cuántas inyecciones de moringa usted le suspendió la medicina química? Le Me vine a suspender a las tres dosis de moringa. ¿A la tercera inyección? Sí, a la tercera. Bueno, aquí vemos la niña, es un testimonio más desde la ciudad de Quevedo. Una niña con la enfermedad sí. de lupus, la conocimos con un nivel... Muy hinchado, hoy en día la niña está recuperada, podemos decir que está casi curada porque sigue el tratamiento aún, pero ya tenemos 10 inyecciones de moringa. Moringa la medicina natural, la medicina que cura 300 enfermedades. Un consejo para los señores que están en el tratamiento, que no desistan, que sigan, porque siempre, a veces con tres, cuatro inyecciones, ya ellos quieren estar curados, y no es así, el tratamiento es de largo. Y entonces aquí tenemos un testimonio con diez inyecciones, tres células madre, pues, y tenemos la niña casi curada. Entonces, un testimonio más, muchas gracias aquí por la información que nos ha dado, y este testimonio más desde la ciudad de Quevedo. ¿Algunas palabras para los señores que nos estén oyendo? Yo les agradezco a ustedes por haber llegado a mi camino. Porque créanme que los doctores en Quito me mandaron a mi hija allá a casa a descansar para que pase con su familia. Pero gracias a la amiga Ángela, las canas que me los recomendó a ustedes dos, yo vine y le puse la moringa a mi hija y hasta aquí vamos viendo. O sea, es decir, su hija estaba casi desahuciada. Exactamente. Bueno, aquí está con la bendición de Dios y la inyección de la moringa, la niña nos regala una sonrisa. Gracias. Y ahora para todos, aquí va un saludo de ella hacia todos los que nos ven. gracias señor. Agustín, porque gracias a él estoy mucho mejor y con la fe de Dios y quiero agradecerle y yo sé que él va a curar a todas las personas que estén enfermas. ¿no? Muchas gracias.